Porque la sistematización, entre otras cosas, tiene una dirección al compartir, ¿no? al hacerse visible y pública para otros. Sí. sí, eso que un amigo Javi le llamaba, cuando hablábamos un día sobre esto, eh, nos conocimos en Chiapas, hablaba de la dimensión solidaria de la sistematización. ¿no? Sí. Polifonía abierta. Por ejemplo, aquí en, este, en esta publicación, esta bebé de cuatro sistematizaciones, de cuatro procesos de sistematización diferentes: de insalanta Aldea, de Gesto por la de Amurrio, de, de Bazart y de. Uy, me falta una. Tachan, eh, Tachan. Ah, sí, la Plataforma de Solidaridad de, de Apoyo de, a los Derechos Humanos de Presos y Presas de Santurci. Y además hicimos entrevistas y además hicimos un encuentro. Entonces, bueno, tomo formato que, que se recoge todo esto y luego un diálogo entre toda la gente que participó intercambiando reflexiones. ¿no? Eh, esto es de un grupo de mujeres del municipio del Burgo, eh, en Álava, que también recogen su experiencia como grupo eh, de 10 años. ¿no? Y el, el título que pusieron es Un pequeño movimiento continuado genera mucho. ¿no? Que era un poco así algo que, que encabezaba su su proceso. Esta es la sistematización de Umea calean que es una, una propuesta de ocio y tiempo libre en el casco viejo de Bilbao. Esto, esta sistematización fue en el 2005, 2005, 2006 eh, y esto sigue vivo. quiere decir que también esto, y participaron cuatro entidades que fueron las que lo pusieron en, en práctica. Entonces, bueno, que tenemos aquí para enseñaros. Esta es de una red de, de jóvenes, una red solidaria de jóvenes, 10 años de historia. Entonces, puede tomar esta forma, que aquí ellas y ellos han elegido qué formato darle, hay quien usa más imágenes y dibujos, quien usa más texto, quien ha hecho cómics, quien ha hecho un vídeo. Eh, la historia también es que, que la gente pueda elegir qué comunicar y cómo comunicarlo, esto también es importante. E incluso el cómo comunicarlo, pensarlo desde antes, porque puedes eh, ir registrando en el proceso de sistematización momentos que luego se pueden eh, difundir. ¿no? Eh, ¿Y por qué también hablo del, del que la gente decida qué comunicar? Eh, porque claro, en un proceso de estas características, ¿no? en el que analizamos la historia de manera conjunta, profundizamos en ella de manera crítica para comprender la generación de aprendizajes, claro, no está exenta de conflicto. De hecho, es, la, es una manera también de poderlo abordar, poder poner nombre a las cosas, con lo que eso también nos ayuda, eh, como organizaciones y como personas avanzar de una manera más consciente, y, y claro, la historia también es de ese conflicto que queremos comunicar y cómo lo queremos dar, ¿no? o sea, que, que por eso que hay partes también que es importante cuidar que la gente, que sea un espacio de confianza en el que la gente eh, quiera compartir y quiera reflexionar correctamente mostrándose vulnerable muchas veces también. ¿no? Entonces, eh, a la hora de difundir ¿no? esa dimensión solidaria, también es importante cuidar esta parte. De, de, de, de poder miras, Y eso ¿no? es sí. muy coherente también con esto que hablábamos antes, ¿no? de que la gente es sujeta de, de historia, ¿no? de experiencia, y entonces la, en la sistematización las preguntas generadoras para, para analizar, para profundizar, las hace la propia gente. Eh, y también es importante que la propia gente sea protagonista de lo que se comunica, que comparte, ¿no? y eso genera pues, también eh, pues, mucho empoderamiento. Esto, esta revisión la generamos, la compartimos, que es una de las, de las cosas que se consiguen en un, que se cultivan ¿no? en un proceso de estas características. Ahora nos está describiendo experiencias que habéis hecho en INCIDE acompañando sistematización eh, para otras personas. Pero, ¿esto es algo que un grupo, una asociación, una entidad, un colectivo puede hacer por sí misma? Sí, la verdad es que el eh, de hecho, alguien externo, facilitando, puede estar o no. Y a veces incluso puede estar eh, apoyando a un grupito, que son quienes están dinamizando internamente. Por ejemplo, si alguna si nos han, si hemos hecho también, pues lo quería comentar, que nos han pedido un poco como de contraste más metodológico y así. Eh, y luego a veces hay gente que lo tiene incorporado a, a su práctica y lo autogestionan. Entonces, también, según lo que se si si quiera hacer, eh, contar con alguien externo, sea alguien, como incide, que es hiper externa porque es fuera de la organización, o alguien externo a ese proceso, pero que es de la propia organización. es ahí también podemos jugar ¿no? y buscar apoyos eh, diferentes para… porque es verdad que eh, librarte, de digo librarte porque así lo solemos expresar a veces, ¿no? del rol de dinamizar cuando tú has sido parte de la experiencia, te agradece mucho, porque así puedes participar de una manera más libre. Uh -huh. Y quien dinamiza, eh, pues tiene un papel pues, neutro, a ver, no existe, ¿verdad? Pero, pero más externo, ¿no? Más de hacer despejo, de menos implicado, podríamos decir, ¿no? O por lo menos la gente lo ha elegido y tiene, o la ha elegido y tiene esa legitimidad para poder en de determinado momento eh, interrumpir alguna intervención, porque se va de tiempo o de tema o lo que sea, ¿no? Cosas, cosas que, que si estás dentro, si estás en el ajo, no siempre es tan fácil, ¿no? Ahora bien, también se puede hacer, ¿eh? o sea que esto, la autogestión, bienvenida sea. Y, y, y lo, lo importante es hacerlo también, ¿no? O sea, a veces si esperamos al momento ideal con alguien externo, tener recursos para hacer, pues igual no lo hacemos. Me hace acordar de una frase de Oscar Jara, ¿no? De, Todos los días podemos aprender de nuestra propia experiencia. Sí, y él decía también: no hay sistematización, citas y sistematización Zotas, ¿no? La historia es, bueno, ver qué, qué hacemos, ¿no? O sea, qué podemos hacer y, y, desde luego, cada día, sin duda. Y hay también como herramientas o recursos que se pueden generar para que sea algo más continuado o más puntual, pero que le dé espacio así, pues más de, de lujo iba a decir, ¿no? Más cuidado y así. Y sí, la importancia... Eh, ahora hablando una gente de Asturias con, las que, con la que trabajamos hace años y por ejemplo una cosa que ellos tenían ya como esto ya nos lo quedamos era en, en muchos momentos de espacios de, de contraste de, de reflexión de trabajo conjunto era bueno y de esto qué aprendemos y de esto que se llevaban esa pregunta y de esto qué aprendemos y, y lo tenían como buf, claro luego esta gente la, la idea también es recoger esos aprendizajes y tenernos a la vista porque podemos tener la super reflexión eh, publicada y, o impresa, que hemos hecho un texto ta, ta, ta, que le ponemos un canutillo y no nos acordamos de mirarla o de tenerla en cuenta si queremos incorporar los aprendizajes también necesitamos como darle cierto, cierto seguimiento ¿no? Estamos en el contexto del tercer sector eh, ¿Qué nos puede aportar la sistematización dicho de manera resumida? Lo tenemos crudo en el sentido de que en el tercer sector hay desafíos enormes Viene habiendo y sigue habiendo y va a seguir habiendo. ¿no? Y entonces, eh, claro, la, la cuestión es que si estamos hablando de que eh, vivimos contextos con desafíos globales, no solamente de, de lo micro, sino también de lo macro, eh, enormes en un mundo interdependiente, ecodependiente, ¿no? súper cambiante. ¿no? Entonces, claro, realmente el mundo de lo social, el sentido amplio, el tercer sector, se enfrenta a estos desafíos. Y claro, para poder generar eh, propuestas, para poder mejorar el trabajo que se hace, para poder tener una mirada también estratégica, ¿no? eh, necesitamos eh, reflexionar eh, de manera crítica y de manera conjunta, porque necesitamos saberes diversos para hacer propuestas que sirvan. O sea, lo que a mí se me ocurre sola eh, puede ser interesante. Lo que, se, lo que vamos a generar, eh, colectivamente pues es mucho más interesante, es más complejo lleva más tiempo sin duda pero la, la idea está de que nos necesitamos ¿no? en este contexto de desafíos eh, tan grandes pues es, eh, es uno de, eh, de los motivos que ¡pum! la sistematización puede ser un recurso, ¿no? una, una herramienta, un proceso súper útil ¿no? antes también hablábamos de, de cómo es un proceso político ¿no? eh, orientado a la acción transformadora y y ahí esa, esa, pira, esa mirada crítica autocrítica es tan importante para incidir en el entorno inmediato y también en el contexto social ¿no? y de esto va el tercer sector también de incidir políticamente ¿no? es otra de las, de las cuestiones algo que caracteriza al tercer sector también es la dimensión comunitaria ahí tiene un papel importante esta reflexión colectiva en la cual se cuidan y se respetan saberes diversos ¿no? entonces eh, y que, y que además se comparten, lo que antes hablábamos, ¿no? o sea, ese comunicar aprendizajes, ese trasladar, ese generar red, intercambio y demás, también es algo que ayuda a la, la sistematización. ¿no? Y, y además que puede estar orientado a cosas súper prácticas, ¿no? que parece que es la súper reflexión, se suda de tal, porque pasó lo que pasó y entonces lo contrastamos con tal, eh, con el enfoque psicosocial, la mirada feminista. Y tal. Sí, sí, con también, pero puede ser orientado a cuestiones súper prácticas y concretas. ¿no? Y al mismo tiempo cuidando esta, esta parte de contextos ¿no? externos tan, tan rica. ¿no? Pues mira, otro de los desafíos también que se plantea mucho el tercer sector es eh, el que seamos organizaciones cada vez más habitables, ¿no? tomando la expresión de que en REAS eh, Euskadi venimos trabajando. ¿no? Y si antes hablábamos, ¿no? el que sea un proceso cuidado, el que sea un espacio de escucha, de poner en valor distintos saberes ¿no? y que incluso también podemos sistematizar lo que es la práctica de la organización para fortalecerse como organización habitable, pues también lo podemos alimentar desde ahí. Tienes algo Y que bueno, le puede servir a otra gente. Eh, bueno, del tercer sector o de otros espacios. ¿no? pero Vamos viendo que lo que nos convoca, pues del tercer sector. Y luego hay una, parte que, una palabra que tú antes mencionabas, no eh, y la verdad es que muchas veces en, el, en la locura esta cotidiana no, no nos acordamos tanto de celebrar, de poner en valor, de reconocer lo logrado, ¿no? y el, el pararse de vez en cuando, no como el poema este de Mario Benedetti, ¿no? en la fruición cotidiana y mirarnos... Como dice el baldosa por baldosa, rubro por rubro, y no eh, llorarnos las mentiras, sino contarnos las verdades. Si lo estoy diciendo de memoria, eh, el, el parar a veces nos permite, eh, además de todo lo que hemos comentado, tomar conciencia de lo logrado, ¿no? y celebrar, y festejar, y bailarlo. Y bueno, que le guste bailar. Eh, y también es algo que, que muchas veces necesitamos, eh, porque el contexto sí que es hostil. O sea, en lo que trabajamos no es no es siempre fácil y por eso también hablar de esta parte de los cuidados y demás ¿no? Porque sí que es necesario. y en este sentido eh, la sistematización eh, ¿a dónde va? ¿qué futuro tiene este tipo de proceso en la sociedad del dato y de la información? ya yeah. ya yeah. sí, antes hemos contado dónde viene, ahora dónde va eh, bueno, sin haber hecho un superanálisis de haber hecho análisis, ni súper ni mini, <risa> ahondaríamos igual de algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? O sea, va hacia valorar la práctica y los saberes diversos y valiosos y cruzarlos. Va al mestizaje, ¿no? También, enriquecer. Esto que decíamos antes de la complejidad requiere ideas complejas y para eso nos necesitamos también. Para eso la sistematización ayuda, ¿no? Eh, y luego también... Eh, olvidarnos de este papel de, de incidencia, ¿no? de incidencia política, recordarnos ¿no? esta acción transformadora en lo que es nuestra actividad y en lo que va más allá de ella. Y ahí es donde también toma mucho peso la red, el trabajo compartido con otras, esa dimensión pues, comunitaria, más de incidencia política. Sí, yo, yo el eh, me late que el, que el contexto nos pide esta parte, ¿no? Eh, con todos estos ingredientes de los cuidados, de, de seguir trabajando, claro, porque tampoco es ese parar que decíamos antes, no es que dejamos de trabajar para reflexionar, sino que lo podemos integrar, ¿no? Entonces, eh, yo, a mí viene un poco así, como que los desafíos tienen que ver con ese cruce y este mestizaje de saberes diversos, poniéndolos en valor, eh, de tener en cuenta esa complejidad del contexto y de, y de compartir y, y tejer red para poder incidir, para poder... Pues que sean no solamente las organizaciones sino el mundo mucho más habitable y libre. Mucho que hacer <risa> tenemos ¿no? herramientas, métodos procesos y, y con mucho agradecimiento por todo este recorrido ¿no? que nos has permitido hacer y me gustaría terminar con una última pregunta desde tu experiencia particular, ¿no? como Esther en los procesos de sistematización en esto de sistematizar ¿qué es lo más importante que has aprendido? Me, me, me viene, vienen varias imágenes me viene mucho la, la parte del potencial, ¿no? de lo colectivo y de, mi, de, de poder bucear la historia, las historias, ¿no? porque aquí la subjetividad, esta palabra no la hemos, este término la hemos usado, pero las subjetividades son muy importantes, cómo vivimos nosotros, no hay un relato único, es muy, muy de freiriano también, la ¿no? educación popular. Eh, entonces me viene mucho ¿no? Como la, el potencial de las historias, de las microhistorias, cuando se cruzan y se generan eh, aprendizajes colectivos, como esa lucidez colectiva. ¿no? Hay, hay una, una chirivita, un texto de gorkandraca que habla de la, de la lucidez colectiva. y Bueno, de la lucidez, ¿no? como forma de resistencia, y ya me ha venido mucho lo de la lucidez colectiva, ahora con tu, con tu pregunta. ¿no? Y, y transitarla y navegarla ¿no? de manera colectiva, buscando el cambio, en buena compañía, pues eh, sí, y el poder que tenemos las personas y las organizaciones de, de generar ¿no? ideas, propuestas, de crear. Esto es bueno, es una suerte. Yo no, Todo esto que, que, que estamos compartiendo ahora es gracias a la gente que, ha, que se ha lanzado a sistematizar en América Latina y al otro lado del mar y en otros puntos del planeta. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que, que rule y que circule y, y que siga generando y recreándose. Pues, eso sí, es. Sí. Ojalá ojalá que os, que os sirva y, y os invite ahí, os entre en ganas el anillo de la sistematización. Así es, pues muchísimas gracias Esther por compartir tu experiencia, tu experiencia con la experiencia, todo lo que te ha traído y, y esta posibilidad de, de hablar sobre ello, ¿no? de, mm. de hacer también visible que esto que se aprende se puede diseminar, repartir, transmitir y que eso que quien le entre el gusanillo se pueda poner a ello porque también dicen mucho la gente que está en este entorno que a sistematizar se aprende sistematizando Entonces, ya hay un montón de recursos y guías para poder eh, hacerlo autogestionarlo explorarlo adaptarlo así que buen viaje, buen viaje y muchas gracias